El banguera. En esta hora les voy a mostrar eh, cómo hacer para poner una, eh, la fuente de, de un documento en Word eh, predeterminada. Por ejemplo, si yo quiero que quede la, la fuente arial, que mi tipo de letra sea arial eh, y no calibrí como viene predeterminado en Word, eh, lo puedo hacer. Entonces, vamos a abrir un documento en Word. Como ven, aquí viene por defecto eh, Calibri y yo quiero que siempre salga Arial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a presionar la tecla Control Chip más F sostenido. Luego soltamos las tres teclas y vamos a buscar el tipo de letra que nosotros querramos establecer como predeterminado. En mi caso es, eh, vamos, eh, voy a poner eh, Arial. Arial está arriba aquí está Arial y si van a hacer otras cosas cursiva, lo quieren dejar en cursiva el tamaño 14 lo pueden hacer y lo dejan predeterminado entonces para que quede como predeterminado no, no olviden que aquí hay, una, hay otras opciones que son avanzadas pero en este caso solo vamos a hablar de la fuente, entonces vamos a darle clic en establecer como predeterminado, predeterminado vamos a presionar clic allí luego palomeamos aquí chuleamos aquí luego damos clic en aceptar como ven aquí ya se cambió arial y tamaño 14 ahora vamos a probar a ver si el documento que abramos de aquí en adelante nos sale eh, tal cual como lo hemos configurado entonces vamos a reward miren como pueden como pueden ver sale arial tamaño 14 y bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Chao.